En este vídeo te traemos un tutorial rápido acerca de depositar, tradear y aprovechar la promoción de BitGet, la cual te va a regalar 25 dólares totalmente gratis por realizar unos sencillos pasos y bien la promo en cuestión la tenemos aquí aunque ya hemos realizado un vídeo te lo dejo por aquí arriba pero los pasos son muy sencillos tenemos hasta el día 1 de noviembre para poder participar y básicamente son tres sencillos pasos el primero de ellos es crear una cuenta con el enlace que tienes abajo en la descripción del vídeo por esta acción te van a dar 5 dólares totalmente gratis la segunda acción es hacer un depósito de cualquier monto te van a dar otros 5 dólares totalmente gratis también y por último debes validar tu y realizar un trade con el monto que has depositado por esta acción te van a dar 15 dólares estas acciones las vamos a ver a continuación y por último también antes de que se me olvide debes suscribirte a esta promoción tienes aquí la pestañita en el cual debes seleccionarla y a continuación registrarte tan solo es darle a este botón en mi caso yo ya estoy registrado pero en tu caso debes darle a registrarse no tiene ningún secreto más y bien, para fondear la cuenta en BitGet realmente es súper fácil, una vez tengas tu cuenta creada es tan sencillo como venir a la pestaña superior y aquí tenemos para depositar, opción express, comercio peer-to-peer -peer, o también pago de terceros. En nuestro caso lo vamos a hacer de forma súper rápida, depositando a través de Binance y además un truquito muy guay es que si lo haces en BUSD, el dólar digital del exchange de Binance es completamente gratis, no te van a cobrar absolutamente ningún tipo de comisión. Tan solo debes venir a esta opción de depositar, buscas la criptomoneda, el BUSD, a continuación debemos seleccionar la red por la cual queremos transaccionar, en este caso es la BSC BIP20, la Binance Smart Chain como te comentábamos, la seleccionamos y a continuación aquí tenemos la dirección a la cual debemos mandar los fondos. Copiamos esta dirección, nos vamos al exchange de Binance, en mi caso yo lo tengo aquí en la cuenta Spot y automáticamente lo que voy a hacer es retirar. Aquí tenemos la opción de retirar, seleccionamos la criptomoneda BUSD, pegamos la dirección en este recuadro y seleccionamos la red por la cual vamos a transaccionar. Nosotros lo vamos a hacer por la BSC, la Binance Smart Chain, y aquí nos indica que el tiempo de llegada es de 5 minutos y la comisión va a ser de 0 BUSD, completamente gratis. Ni siquiera nos van a cobrar céntimos. Este es un truquito muy bueno por el cual deberías dejarte un buen like, suscribirte y activar la campana de notificaciones si te está gustando el contenido que estás viendo. Le decimos que sí, que estamos seguros e introducimos la cantidad que deseamos retirar. En mi caso tengo 82 dólares, voy a retirar 80 y le voy a dar a retirar. Y bien, si volvemos al exchange de BitGet, ya nos ha llegado aquí la transferencia. Yo tenía 30 BUSD más estos 80, tenemos un total de 110 para acceder a nuestros activos en el menú superior, en la parte derecha. Tenemos aquí la opción de activos y aquí vamos a poder ver todas las criptomonedas que tengamos en nuestro balance. Para empezar a operar con distintas criptomonedas debemos ir a la opción de spot, tenemos aquí la opción de comercio de spot o también tenemos el grid trading de spot. Aunque también tenemos la opción de futuros para poder hacer apalancados y demás. Todo esto lo explicaremos en un próximo vídeo. Si te gustaría verlo ya sabes déjate un buen like y suscríbete para no perderte ninguna novedad. En esta ocasión vamos a ir directamente al comercio spot a comprar y vender, seleccionamos la opción y vamos a seleccionar el par con el cual queremos transaccionar. Por defecto nos aparece ya directamente Bitcoin USDT, pero nosotros queremos hacerlo con la criptomoneda nativa de este exchange que es la BGB. El problema es que para poder operar con esta criptomoneda necesitamos intercambiar primero el BUSD por USDT y a continuación ya podremos cambiar el BUSD por el BGB Esto es bastante sencillo, realmente no tiene ninguna dificultad pero vamos a seleccionar el BUSD USDT Aquí lo tenemos, lo que vamos a hacer es vender la cantidad de BUSD que tenemos Creo que estoy tapando un poquito el gráfico así que me voy a quitar de en medio ahí lo tenemos y lo que haremos es vender la cantidad que tenemos de BUSD por dólar simplemente seleccionamos todo le damos a vender confirmamos y ya lo tenemos ya tenemos aquí disponible 113 dólares para poder empezar a operar ahora ya sí vamos a seleccionar la criptomoneda BGB que es la que a mí personalmente me interesa considero que tiene bastante potencial y la seleccionamos con el par de USDT. Aquí la tenemos. Y en este caso, para comprar, realmente es súper sencillo. Podemos introducir la cantidad que nosotros queramos. Podemos poner órdenes para que se ejecuten en función del precio que queramos comprarla. Realmente, si consideramos que va a bajar más el precio, por ejemplo, podríamos poner una orden a 0,17 y tendríamos una cantidad mayor de estas criptomonedas. Tan solo deberíamos dejar la orden puesta. Por ejemplo, vamos a poner un 25% de nuestro balance que serían unos 28 dólares a el precio de 0,17 vale tan solo cambiaríamos esta cantidad y le daríamos a comprar confirmamos la orden aquí tenemos todos los datos de esta operación le decimos que ok y en la parte inferior tendremos aquí todo el historial de órdenes con las órdenes pendientes las que ya han sido ejecutadas etcétera toda la información acerca de nuestros trades en este caso yo la voy a cancelar, únicamente era para mostrar cómo funciona, ya que también tenemos otra opción que si por ejemplo quisiéramos comprar un 25% de alguna criptomoneda, en mi caso es esta pero en la que tú quisieras, si la quisiéramos comprar al momento sin tener que esperar a que coincida con el precio ni nada, tenemos aquí la orden de mercado y automáticamente podemos introducir la cantidad de dólares que queremos comprar. Vamos a hacer una compra, 26 dólares me parece más que suficiente, le vamos a dar a comprar, le decimos que confirmar y automáticamente la orden se ejecutará. Si volvemos a la parte inferior, aquí tenemos en el historial de órdenes la orden ejecutada que acabamos de comprar y nos han dado un total de 133 criptomonedas BGB muy sencillito realmente es bastante intuitivo de todos modos si hubiera algún apartado en el cual te gustaría que profundizáramos por favor déjalo abajo en la caja de comentarios vamos a estar haciendo más vídeos pero si hay alguna parte específica que te gustaría que habláramos por favor déjalo abajo en la caja de comentarios poco más que añadir vamos finalizando el vídeo recuerda que tendrás términos y condiciones y toda la información abajo en los links de la descripción del vídeo en cualquier caso si tienes dudas o cualquier sugerencia la puedes dejar también en la caja de comentarios o en nuestro nuestro canal y grupo de Telegram, ya que en el canal vamos resolviendo todo tipo de dudas que van surgiendo tanto de esta como de todas las otras promociones que vamos trayendo a Satoshi Factory. Nos indican algo muy importante es que los premios se distribuirán en un plazo de 7 días hábiles después de la finalización de la campaña y también nos dice que para recibir las recompensas los usuarios deben completar el KIC y si no quieres completar el KIC hacer un trading por un mínimo de mil dólares en total sin KIC.